Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde vamos a aprender cómo subir un modelo a Cults y ponerlo a la venta o ponerlo gratuito para empezar a generar algo de ingresos con la impresión 3D. Yo soy Seyconer y empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es venir a cults 3 dcom En cults 3 dcom le damos a conexión y en conexión tenemos todas estas opciones para elegir cómo loguearnos. Le das a Google a lo que quiera. Te logueas. Una vez te has hecho ya la cuenta vas a venir a la pelotita de al lado de la campana y vas a darle a ajustes. En ajustes tienes que darle a Apariencia de perfil, elegir un nombre que no esté cogido y escribir una pequeña biografía. Te pones una foto de avatar y algo muy importante es que pongas todas las redes sociales que puedas. Si quieres que te contacten, pon todas las redes sociales que puedas. Pon Facebook, pon Twitter, todo lo que utilices, ponlo. Y algo muy importante: el botón de donar. Para el botón de donar necesitas Paypal, Buy Me a Coffee o bueno. Utiliza el que quieras, pero Paypal es el método de pago que utiliza Cools3D para pagarte a ti, así que vas a tener que necesitar una cuenta de PayPal si no la tienes. Y luego un un correo electrónico público, aquí pon un correo electrónico de contacto donde te puedan contactar, si por ejemplo haces un llavero que ponga María y alguien dice oye, ¿me puedes hacer este mismo llavero que ponga Paco? Sí, son 5 euros, de esta manera pueden contactar contigo. Y luego aquí en estadísticas puedes poner visualizar mis ventas totales en el perfil o apagarla, pues bueno, pues yo qué sé, si te apetece mostrarlo bien, pero si no, pues yo lo apago, yo lo tengo apagado Luego en cuenta puedes eh, arriba poner tu correo electrónico y tu Paypal y luego eh, poner los datos de personales para que los pagos te los hagan de esa manera. Si quieres cambiar la contraseña, etcétera. Y luego las preferencias. Puedes elegir cómo vas a ver la página, en modo oscuro, modo claro, si quieres que se cambie. Tu idioma principal y luego aquí puedes apagar y encender todas las notificaciones de correo electrónico que quieres que te lleguen. Cuando te descargan muchas cosas gratuitas es un poco aburrido ¿no? que te estén llegando mensajes cada dos por tres. Entonces yo esto lo apagaría y dejaría lo de si alguien le da me gusta o si alguien compra alguno. Y luego en sincronización, si tienes una cuenta en Thingiverse, pues lo puedes poner. Pero como Thingiverse es gratuita, pues yo no lo pongo. Solamente subo mis archivos a Cools 3D. Perfecto, pues vamos a subir nuestro primer modelo. Vamos a añadir un modelo 3D. Vale, aquí es tan sencillo como poner un título, poner una breve descripción. En la descripción que sepáis que podéis poner enlaces a YouTube y se enlazan directamente. Y luego en la previsualización se ve el vídeo de YouTube. Así que si tenéis un canal de YouTube relacionado con este tema, podéis aprovechar para daros visibilidad que es lo que hago yo. Y luego es importante también poner unos parámetros de impresión. La configuración básica que tú utilizas para hacer tus impresiones. Elegimos una categoría de las que están disponibles disponibles. Yo he elegido herramientas porque interpreto que un cubo de calibración es una herramienta de calibración. Que sepáis que existe también una sección que se llama pícaro, que ya os podéis imaginar, que es para mayores de 18 y que si se te da bien ese contenido y eres mayor de 18 años, que sepas que allí hay un buen nicho de ventas y ahí hay gente que gana mucho dinero haciendo cosas de ese estilo. Pero bueno, yo en mi perfil no publico esas cosas. Y luego en etiquetas tenéis que poner separadas por comas las palabras clave que queréis que luego se utilicen para el motor de búsqueda es decir, si alguien busca cubo de calibración pues evidentemente tienes que poner cubo de calibración cubo motor de búsqueda SEO como el de Google luego aquí eh, selecciona desde vuestra carpeta arrastráis el archivo stl lo dejáis aquí caer también podéis utilizar un zip comprimido o todos estos archivos que te dejan y con las fotografías lo mismo sube una dos o tres o cuatro fotos si quieres tener buenas ventas haz buenas fotos si quieres que tengan las muchas descargas haz buenas fotos y pon muchas lo que pasa es que esto es un cubo de calibración y no considero que haya que subir 17 fotos así que con una yo creo que es suficiente simplemente le damos a siguiente y aquí tenemos las dos opciones podemos ponerlo gratuito o darle a pagar si le damos a a pagar, el precio mínimo es 50 céntimos. Eh, que sepáis que la página Cult se queda con un 20%, 15% se supone que es para el mantenimiento de la página y 5% es para ellos. Tú te quedas con un 80% de la venta, un 80% no está nada mal, pero a la hora de poner el precio hay que tenerlo en cuenta. Si quieres ganar un euro por venta, tendrás que poner más o menos 1.25 para que a ti te llegue un euro, porque si pones un euro te van a llegar 80 céntimos. Así que bueno, tenlo en cuenta. Luego también tienes que tener en cuenta el tema de impuestos y todo el rollo, que eso ya va aparte, ¿no? O sea, ya cada uno que se gestione lo de los impuestos en su país como quiera o como pueda y luego el precio mínimo es 50 céntimos y se puede añadir un descuento pero el descuento cuando ya tenemos el, el precio más bajo no lo, no lo podemos aplicar le ponemos un euro de precio y le podríamos añadir un descuento de 50% a aplicar el descuento y ahora ya sí tenemos un cubo de un euro que tiene que vale 50 céntimos y luego podéis configurar el descuento hasta cuando queráis vale este está puesto hasta el 12 de abril de 2023 pero bueno todo eso lo podéis configurar a mano yo voy a eliminar el descuento voy a ponerlo gratuito porque me parece Abusar. Y luego, eh, si le damos a pagar, tenemos eh, tres tipos de licencia. Tenemos la licencia de uso privado, que es la normal, que es la que se utiliza de si tú compras mi modelo, lo puedes utilizar tú para descargarlo, pero no lo puedes vender, ni puedes vender mis impresiones. Y luego tenéis el de uso comercial, eh, condiciones, ¿no? O sea, tú puedes utilizarlo para vender mis modelos, pero si vendes más de 100, pues me tienes que pagar tanto. Y luego está el uso comercial sin derivadas, que es me compras el modelo y puedes hacer con él lo que te dé la gana. Eh, esto en realidad es un poco trampa, ¿no? porque tú no vas a poder denunciar a nadie porque no has registrado tu producto, en realidad te han pagado por un archivo y bueno, en fin, no vas a denunciar a nadie y aunque lo hagas, no va a pasar nada pero bueno, eh, que sepáis que las licencias funcionan de esta forma. Y luego, aquí abajo tenemos el tema de la visibilidad, que es importante. Lo podéis dejar público para que lo vea todo el mundo, lo podéis poner secreto para que solamente lo vea la persona a la que tú le mandas el link y lo podéis desactivar para que nadie pueda acceder a vuestro modelo. Si imagínate que subes modelos muy churros que estás aprendiendo, empiezas a subir y subes cuatro cosas que son feas y tal y a medida que vas aprendiendo tu calidad de modelos va mejorando, a lo mejor no te interesa tener ese primer modelo que hiciste que quedó como el culo pero que a ti te encantó porque era el primero que hacías y creías que estaba súper bien y luego ya después del tiempo y has aprendido te has dado cuenta de que lo único que hace es manchar tu perfil, le das a desactivado y ya se deja de ver, entonces aquí elegís el precio, yo le voy a dejar a gratuito y le das a registrar si le das a pagar, si lo dejas en pagar y le das a registrar aquí arriba te va a aparecer felicidades tu diseño y hasta la venta y en la parte de identidad email de pago lo tienes que configurar vale ahí tienes que ahí te va a pedir pues cuál es tu nombre dónde vives un número de contacto los datos fiscales para que luego te puedan pagar y por supuesto un correo de paypal donde te puedan hacer la transferencia para que te paguen tienes que haber hecho un mínimo de 10 euros o 11 dólares a partir de los 10 euros y de los 11 dólares puedes reclamar tu dinero pero tienes que reclamarlo después de un un mes de la venta es decir yo vendo hoy y hasta dentro de 30 días no puedo reclamar la venta de hoy por si acaso el cliente dice oye mira que me ha vendido un archivo que no funciona sabes o imagínate que yo estoy vendiendo un cubo de calibración y luego cuando la gente se descarga el archivo resulta que estoy vendiéndoles otra cosa es la garantía que les da cults a los clientes yo no he tenido ninguna reclamación de momento en casi 100 ventas que llevo y también podéis dejar el dinero ahí que se acumule es decir que si tienes 10 euros y no quieres reclamar 10 euros porque te apetece ir guardando ahí hasta que tengas yo qué sé yo 50 o 100 euros o 20 euros para comprarte un rollo de filamento pues lo puedes hacer y ya cuando tengas 20 euros los reclamas todos de golpe os recomiendo que subáis todos los archivos que podáis todos los modelos que podáis eh, eh, aunque sea el cubo aunque sea una taza aunque sea todo lo que podáis os recomiendo que subáis cosas gratuitas y que subáis cosas gratuitas que puedan tener muchas descargas y me explico por qué si buscamos mi perfil veis que aquí aparecen una serie de insignias Vale, estas insignias las vas ganando en función del número de descargas, el número de ventas, si apareces en archivos populares o no. Entonces, ir acumulando este tipo de insignias es interesante para que el comprador o el que va a descargarse de tu perfil quiera comprarte o no. Vale, porque puedes tener un modelo muy bueno, pero si tienes solamente un modelo en la página y cero descargas, a lo mejor esa persona no va a confiar en ti. Entonces, esto... Eh, psicológicamente les da cierta confianza, ¿vale? Estas insignias les da cierta confianza. Yo cuando empecé a aprender Blender hace, pff, yo qué sé un par de años o dos años y medio más o menos el primer modelo que hice lo dejé público en cults y dejé la página abandonada la, lo dejé completamente abandonado sin subir más modelos y cuando volví pues tenía ya 2000 descargas entonces pues esto me facilitó bastante el trabajo luego ya eliminé ese modelo por supuesto porque era un modelo churro de cuando estaba haciendo mis primeros tutoriales pero bueno me dio bastantes descargas entonces busca una categoría que te guste o busca algo que sepas que se va a descargar en el contenido para adultos si se te da bien puedes tener bastante éxito si dejas algo gratuito y ya está entonces estas insignias se consiguen siendo popular eso significa que tengas muchos me gustas eh, descargando que tengas muchas descargas que seas un diseñador seleccionado eh, influenciador bueno aquí te pone cómo lo como vas ob obteniendo las insignias y luego las insignias tienen distintos niveles si fijáis aquí hay pues yo estoy aquí en el nivel 2 pero hay hasta 5 niveles cómo ser popular en cults 3d en cults 3d tienes varias opciones para que la página te dé más visibilidad en mejores diseños puedes aparecer pero esto es completamente a elección de los moderadores de la página entonces puedes aparecer aquí si tu modelo es bueno, tiene muchos me gusta las fotos son buenas, el modelo es bueno y se descarga bastante entonces tienes probabilidades de entrar en este apartado, pero como veis aquí pues bueno, pues hay diseños bastante profesionales llegar aquí es un poco complicado eh, luego en más vendidos, más de lo mismo puedes dar con una moda y triunfar sale mañana un videojuego de Pokémon y eres el primero en hacer un ya o de ese videojuego, o en hacer el último Pokémon, o en yo que sé, cualquier cosa que salga, por ejemplo, con lo de la familia Adams, yo cuando hice la mano, éramos otro y yo, solamente había dos manos en cults3d.com, entonces yo había visto que el otro era un profesional que había hecho una mano de la hostia, y yo puse mi mano que es una mano, pues, menos de la hostia, y la puse mucho más barata entonces ahí, pues, rasqué unos billetitos luego ya todo el mundo hizo manos, pero durante ese tiempo en el que solamente habíamos dos en la página, yo vendí un montón de manos hay que estar también un poco ahí para vender bien. Y luego tiene un apartado aquí que se llama archivos STL populares. Cuando hagas y publiques un modelo 3D, lo importante es que publiques en instagram en twitter en reddit en facebook en todos los foros que tengas publica tu modelo y Di, he diseñado esto para impresión 3d y lo pones y ya está si lo ven los moderadores de cults es posible que acabes en archivos stl populares y eso está súper bien para que tus modelos tengan mucha más visibilidad yo por ejemplo he estado en esa selección varias veces y vamos a comparar la taza de pikachu no estuvo en seleccionados vale tiene 238 vistas 4 me gustas y 9 descargas 9 descargas, muchas de ellas fueron gratuitas, ¿vale? Porque esta taza yo la puse gratuita durante un tiempo limitado y luego la quité y la puse de pago. Nos vamos a otros diseños. El Pikachu, por ejemplo, sí que estuvo en esa parte de archivos populares y como veis tiene 673 visitas y este lo subí bastante después pero también por ejemplo, la pelusilla de los estudios Ghibli también estuvo en seleccionados y tengo 1000 visitas, 10 me gustas y 5 descargas que no está nada mal para que te pongan en seleccionados y para ganar la insignia de diseñador seleccionado tienes que dar el coñazo en redes sociales, tienes que dar el coñazo en Twitter y mencionar a cult 3 d en Instagram y mencionar a cult 3 d y de verdad que los ven y de verdad que os retuitean y os repostean y si vuestro archivo es bueno, os van a poner en selección de diseñadores y vuestro archivo va a tener la posibilidad de tener muchísimas más descargas. Así que bueno, ese es mi mayor consejo que os puedo dar. Publicar todo lo que hagáis. Poner una buena descripción también es importante. Yo, por ejemplo, hice el LED decorativo para la Ender 3S1 Pro y yo cuando busco en Google Lamp para LED Ender 3S1 Pro, pues aquí abajo está mi modelo. Está en la séptima opción de Google. Es decir, que si hacéis una buena descripción y ponéis unas buenas etiquetas, la gente va a encontrar vuestro modelo de 3D mucho más fácil y a lo mejor los encuentran de casualidad a lo mejor estaban buscando la lámpara LED y ven esto y dicen anda mira qué bonito me voy a comprar esta lámpara y dicen ah no no es la lámpara es el archivo STL ah pues mira me voy a comprar la lámpara y lo voy a comprar que vale solo un euro entonces bueno pues así podéis incrementar las ventas de hecho esa lámpara ha vendido un montón luego que sepáis también que en Cults existen los concursos yo nunca he participado en un concurso de estos, pero si queréis, eh, si me lo dejáis en los comentarios podemos participar en este concurso por ejemplo el de Pascua, que el de Pascua no me llama la atención, o el de videojuegos, el de videojuegos sí que me llama la atención. Los concursos eh, consisten en que tú hagas un modelo 3D de la temática que ellos te ofrecen le pongas un hashtag en la descripción y la única pega es que tienes que poner tu modelo que sea gratuito. Y luego hay tres premios. Un primer premio de 750 dólares, uno segundo de 500 y un tercer premio de 250. ¿Qué pasa? Que para salir ganador tienes que competir con todos los diseñadores que hay en cults y hay un montón y muchos son buenísimos, de hecho muchos ganan cientos de miles de euros solamente en esta página, entonces pues bueno competir con esa gente para nosotros va a ser un poco complicado, pero que sepáis que también existe esto, y si ganas algún concurso de estos, también tienes una insignia extra, y luego este por ejemplo es el de videojuegos, hay que modelar un archivo de videojuegos, aquí te dan una serie de ideas y bueno, pues tienes que ponerlo y tal y lo que os digo, para participar tienes que publicar uno o más modelos imprimibles, mencionar en la descripción el hashtag, presentar el modelo de forma gratuita entonces, yo que sé, si te ocurra un modelo yo por ejemplo, estoy haciendo esta espada de, del Zelda ¿vale? la espada de del nuevo Zelda que va a salir ahora, y esto no lo voy a poner gratis ni de coña, porque me ha costado muchas horas de escultura y no me da la gana. Entonces prefiero ponerlo, aunque sea a un euro, venderlo cinco veces, y aunque sea, pues he ganado cinco euros gracias a mi escultura. Pero no lo voy a poner gratis porque me ha costado mucho trabajo. Entonces, pues bueno, esto creo que es todo. Recordad publicar todo lo que hagáis, escribir unas buenas descripciones, hacer una buena foto también es importante, y spamear en redes sociales todo lo que podáis. Subirlo en Twitter, subirlo en Instagram, subirlo en TikTok, en Facebook, en todos los sitios que podáis, para darle más visibilidad y más visibilidad y mencionar a Cults 3 d en todas esas redes sociales para que os vean y para que os promocionen. Porque si ven que eres un diseñador activo y que estás subiendo regularmente cada semana o cada dos semanas, es posible que digan coño, oye, pues eh, vamos a promocionar a este que está dándonos bastante contenido y tener en cuenta que cuanto más vendas tú, más dinero van a ganar ellos. Porque ellos no suben modelos, los modelos los subes tú y ellos ganan dinero de tu trabajo. Entonces ellos son los primeros interesados en que tú vendas. Así que bueno, os animo a seguir aprendiendo. En el curso vamos a seguir eh, no sé con qué, quizá vayamos a hacer ahora probablemente algún animal, vamos a hacer un modelado orgánico. Pues nada más, esto es todo y nos vemos en la próxima. Disclaimer. Que sepáis que aunque haya curso específico de impresión 3D, todas las herramientas de todos los tutoriales que tengo subidos al canal sirven exactamente para la impresión 3D. Así que si queréis seguir practicando y no he subido el capítulo 3 o el capítulo 4, podéis seguir entrenando en esto. ¿De acuerdo? Venga, me pido y nos vemos a la próxima. Hasta luego.